Hola, hola, ¿Cómo están? Los saluda la Chiva Ibarra, hola, people de, del mundo, y el día de hoy tengo el gusto de decirles que estamos disfrutando de la segunda temporada aquí en Ciber TV, métanse, compartan, Wow Celebrity Show, segunda temporada desde Ciber TV, estamos estrenando eh, la segunda temporada, y quién mejor para ser mi padrino, panino, mi querido, Master, el señor, amigo, sex symbol, Renan Moreno. Sex <risa> como que no creo. El Sugar Daddy. El sugar Daddy, baby. Oye, fíjate que hay un, hay un modelo que sale en un palacio, este, en una marca así muy reconocida aquí. ¿Y te pareces, ¿A poco? Sí, ¿Si te yo pareces, güey. luna que se parece a él. Sí, si no? te pareces, wey. ¿Cómo fíjate. estás? Muy bien, gracias, chicas. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te ves? Espectacular, wow, como se llama nuestro, nuestro podcast. Te ves guapísimo, delgado, pasa la receta, papá, y ahorita con cuatro obras. Post. A mí me gusta hacer el podcast de presente a pasado, porque me gusta estar obviamente con, con compañeros que, que ya son chingones, obviamente, y que gracias a Dios ahorita estás en un momento pleno en tu vida. ¿Cómo no? En todos Eso los sentidos. sentidos. En sí. todos los sentidos, porque... Pues tú sabes, después de la pandemia nos la vimos negra. ¡Pues lávate la güey! Li literal. <risa> <risa> pues no te rasurabas, ¿o ¿o qué? nada, qué? <risa> Entonces, pues, estábamos viendo cómo salíamos <risa> del paso, porque no había teatro, no había clases, no había nada, no había vida. Oye, pero Entonces... cuéntame, es que fuera del <risa> aire, estábamos contando esas peripecias y lo que vendimos y lo que no vendimos. No vendimos el cuerpo, eso no lo vendimos. ¿Tú? <risa> No, pues porque nadie me lo compraba, yo creo. No me atreví a venderlo. No, no este, y aparte no se podía. No se podía porque sin besos. El bicho. Sí, entonces, sin besos, pues se siente feo. Oye, y, ¿y cómo pasaste esa época? ¿Cómo sobreviviste, papá? Pues mira, tenemos otros talentos, como yo toda la vida he pintado, uh -huh. di clases de pintura, y vi que Fabián Rodríguez, el director y actor, estaba rifando cuadros. Dije, tengo ahí algunos. Que los tengo de decoración Uy, en mi estaban casa fregones, es que yo, yo vi era, Uno era un cristo, ¿no? Sí, ¿Que tenía? Dos, sí. sí el, era, un, era un torso nadando sí. Y unas manzanas Ajá. Porque por lo general no me quedo con mis cuadros sí. O los regalo, los vendo, no falta Y eran los únicos que tenía Y entonces dije, voy a, a rifar esos Volaron. En un día Oye, entonces, Johnny Depp Johnny Depp <risa> Acaba de también sacar un lanón de unos cuadros y, y se te ocurrió hoy, pum, los, los pusiste en el, ¿cómo dicen? En el Face. En una semana, entonces dije, bueno, pues me voy a poner a pintar, fui a comprar mi caballete, mis pinturas, porque tenía pues casi ocho años de no pintar y me puse a pintar, pues estaba encerrado. Oye, pero está padre, ¿no? Ese, ese ya, otra vez volver sí. a algo que te gustaba mucho, que a lo mejor por teatro y por tus pasiones, este... Que tenías en ese momento, cuando sí se podía el teatro y si sí se abría, pues uno se va olvidando de pintar. Entonces, así es. Entonces, como que otra vez regresar a la Y de terapia. Totalmente. Porque si no me vuelvo loco, yo sí. pensé que me iba a morir. Un día salgo de la casa, tu casa, que vivía Gracias. en Cumbres, a la calle y estaba solo, parecía pueblo fantasma. Eh, fantasma. Yo, yo pensé, voy a salir aquí, me voy a morir. Sí. Así estaban las noticias. Sí, todo era así como si fuera el apocalipsis. Entonces, yo era... Una dicha estar pintando con la ilusión de que a alguien le gustara, que me comprara boletos y sacara para la renta sí. y para llenar el refri. Fíjate que volvimos a nuestros básicos, como si sí. estuviéramos pubertos en la época de la prepa, güey. Sí. Y que decías, ¿qué onda? O sea, para pagar la renta y para pagar? yo me sentí como en esa cuando, etapa. Fíjate, a mí me tocó una vez... Rifé un cuadro que hice con Prismacolor porque todos mis amigos iban a Acapulco y yo no tenía. Uh -huh, me pasó Y lo también rifé a mí. Sí. y con eso compré el boleto al avión y el hotel y todo. Entonces volví a los básicos. Sí, y yo decía, oye, fíjate que cómo, cómo tienes que tener una mentalidad fuerte de que no se te olvide quién eres para saber que es una racha Así y que es. no va a ser un modus vivendus, o sea, claro. y, y bueno tú siempre te has caracterizado por ser como muy visual, o sea, visualizas mucho. ¿Cómo le haces para pasar esa brecha y ahorita tener cuatro obras en escena? Mira, yo había decidido ya no hacer teatro porque, este, pues toda la vida me dediqué a esto. Después se hizo una casa. La productora familiar, uh -huh. junto con mi papá, mis hermanos, y de pronto llega la pandemia, se cierra oh. el teatro, me corren de multimedios. Uh -huh. Multimedios no me corrió, me corrió otra persona que estaba encargada del teatro, me dice, llévate tus placas, llévate tus escenografías. Las tenía en la cochera, las placas pues guard guardadas, y dije, ¿ahora qué hago? Y luego falleció mi papá en Ay, plena es que son, pandemia, sin COVID. cosas tan fuertes. Sí, en enero, cuando estaba el pico fuerte, falleció. Entonces, digo, me quedé sin producción, me quedé sin teatro, me quedé sin papá, me quedé sin nada. ¿Qué hago? Dije, ya, ya, no voy a hacer teatro, ni pr menos producir. Si acaso llegaras al teatro a alguien, que me invite. Sí. Y surgió el estar con Enalgado a través de una entrevista de Miguel Ángel Cantú? Como, cuéntanos cómo pasó ese, ese, eso nosotros lo disfrutamos cañón. Claro. <risa> Por favor, mamá lo sabe todo. Mamá, o sea, fíjate que a través de una entrevista de hace cuatro o cinco años que nos hizo... Multimedios ahí con María Julia. Uh -huh. Saludos. Que era María. una broma que Alberto Santos se le ocurrió ir un día de los inocentes Ajá. para decir que íbamos a actuar juntos. Ok. Y al final dijimos, pues inocentes para siempre. <risa> claro, y saliendo sí. del canal, la acompañé a la señora Nena Delgado a su carro, a su camioneta, y le dije, ¿y por qué no? Dice, ¿te atreverías? Claro. Le digo, sí, veo quién produciría. Le digo, usted. Usted es la reina. Claro pero tú estás en el Versalles, yo estoy en el Nena los fines de semana, le dije, pues los hacemos martes y miércoles, sí. o martes miércoles, jueves, depende del auge. Ah, pues no estaría mal, háblalo con mis hijos. Aquí Y luego fue el estreno de las cuñadas, y fui al estreno, uh -huh. y hablé con Cristóbal Errejón, el, el hijo de la nena. Sí, le dije, saluditos Cristóbal. Pasó esto Cristóbal, ¿Qué platiqué onda? con tu mamá, qué onda. Ah, pues vamos a verlo, no me parece vamos mala a la idea. ¿no? Cuando estrenaron Las Cuñadas fue un viernes y el lunes cerraron por pandemia. Ay, Hicieron no, un fin de semana. Entonces, cuando, ahí platiqué con él. Después, en la pandemia, estaba, salió la entrevista de Miguel Ángel Cantú con Ena Delgado y alguien del público le pregunta, ¿y la idea de, de actuar juntos Ajá. cuándo? Y yo lo estaba viendo en vivo y le pongo yo encantadísimo. De Bruto que lo estabas viendo. De hecho, tenemos fotos, Bruto. a ver si nuestro nuestro productor nos puede ir como fondeando en, en nuestra televisión de las fotos. Fotos que nos compartiste, mira, de hecho hay... ahí, está. <risa> es que está buenísimo. Cada quien con sus muecas características. Oye, esa escena en especial, este, dinos tantito de esa escena, ¿qué te está diciendo por qué anda visca? Ahí le acabo de decir que soy gay, y ella le digo, y lo aceptas así de bien, y ella se saca. <risa> y, o sea que no lo acepta. <risa> También. Sí, sí, sí. Es, es esa escena. Ah, qué padre, mi y amor. Y le dije, yo hablando con mis novios bajito y tú. <risa> <risa> ya la vi. Oye, y empiezan eh, ustedes a cocinar esa, esa unión cuando tú estabas viendo el, el en vivo. Sí, le dije, y contestas. Sí, y, la, y le dice, miren lo que dice. De Renan ¿Qué onda? dice, gordo, del sábado a la función, acababan de abrir otra vez las cuñadas, vez. que estábamos al 30% de, de afor. Entonces fui, hablé con Cristóbal, le llevé un texto que yo saqué de una película de Russell Crowe Ay, de padre. los 80 que me latía y dice, va. ¿Cuál no, película, te acuerdas? Se llama The Sum of Us. Ah. La suma de los dos Sí, o, es que a mí me encanta en, Russell Crowe Entre los dos uh -huh. se llama Que trata la película de un hijo gay que, que acaba de terminar con una pareja Y el papá es bien open mind Entonces okay. yo hice el texto bien. Cambiándolo a mamá bruto Pero es una película australiana Muy de arte Entonces uh -huh. estaba fuertona uh -huh. Les llevo el libreto, lo leen Les gustó la idea uh -huh. Más no el planteamiento Sí Dicen, en mi público no me va a aceptar esto. Se lo pasaron a Jorge Alberto Silva, que es un excelente escritor y excelente actor también. Y en diez días lo arregla solamente captando la misma idea, pero otra historia totalmente uh -huh. diferente. Bien. Y así surgió, mamá lo sabe todo, en diez días. ¿Qué, pero qué chingón empezamos, que llevaste la base. Em es como decir, te llevo la esencia, háblale. te llevo el espíritu y ya desarrolla y adapta. Así al presente en lo que estamos, es. ¿no? Y al entorno. Sí, yo llevé la idea, pero uh -huh. realmente el, el que se diera fue el ponernos de acuerdo, Cristóbal, Nena y yo, uh -huh. porque teníamos miedo, porque había supuestos roces, supuestas enemistades, uh -huh. que no era cierto. Sí hablaba yo mal de ella y ella hablaba mal de mí, pero por todo lo que nos decían, Bueno, yo creo que ni nos tratábamos. Exactamente, digo, yo creo que es como Paulina <risa> el rubio, güey y hey, Italia este, que me dicen cosas flaquito, este, y no son ciertas o sea, Ajá. que dices ya le bajé el novio, ya me lo usó y luego me lo regresó son dimes y diretes que hacen los medios y hace el público claro. y nosotros también nos dejamos llevar por eso ah, eso dijo, pues esto pero fíjate esto, que ah, pues esto. como yo digo, no estamos rucos pero sí lo suficiente para aprovechar a los otros chingones Claro. O sea, ahí sí, porque yo lo veo mucho eso, como que la pandemia también nos dejó una el saber apreciar de que, oye, ¿con quién voy a estar mejor que con alguien que también es chingón igual que yo? O sea, sí. ahorita Fíjate. todas las artistas se unen, hacen duetos, güey. Es, es, es una colaboración, como se, se llama ahora. Exacto. Cuando antes se odiaba la Paulina con la Alejandra Guzmán, mm. y ahorita ves a todas a, a la... Como la Gloria Trevi con la Mónica Naranjo y todas a dúo, Manito. Sí, Pandora y Flans. Entonces, Son cosas que hemos aprendido, que le tenemos que sacar provecho y que nos sirve como gancho publicitario. ¿Y sabes qué? Que, que los que somos, que nos encanta el, la tele, streaming, radio, obras de teatro, somos muy emotivos y veníamos muy tronados de la pandemia. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo... Bueno, a mí también me pasó, o sea, yo igual perdí todo, como tú, este, en, en cuanto a trabajo, y yo me sentía atronada este, profesionalmente, como dicen, como que te tienes que reinventar, sí, o sea, reinventarte o morir, entonces… Eso te ayuda también la humildad, o sea, ser una persona humilde y decir, oye, pues tú eres bien chingona, vamos a juntarnos, ¿no? O sea, para hacer cosas más fregonas. Y aparte, te, te, te, la pandemia nos bajó el ego. Todo. Nos sí. bajó... Todo. Eh, el autoestima, nos bajó la... Nos dejó sin las, calzones. Las, posicion, <risas> las posiciones que habíamos adquirido como uh -huh. figuras. Títulos. Todo eso se bajó, ¿no? Sí. Llegaste a ser nadie. Nadie. Empece, empieza de cero. Y a veces ni en tu ya ni en tu propia casa. O sea, empieza sí. otra vez. Bueno, ahorita ya vas, estás estrenando, mi amor. Estoy, no, estoy, no. Estoy no decimos por... nada, pero trae todo nuevo. Hasta calzón nuevo, trae todo nuevo. Novio <risa> nuevo, todo nuevo, todo. Pero todo nuevo. Pero sí. todo nuevo. Sí. Es parte de la reinventada Ay, pero te pasaste, dame algo, escúpeme, dame algo <risa> Al rato. Bruto, bebé, bruto este, Oye, y entonces, ok, ves ahí, le pones like Benditos este, saludos, Miguel Ángel Benditos chats, y qué onda, Cayle ya le caíste ¿Sí El, se hace o no? Se, se hizo, empezamos a leer Me dice la nena, yo tenía mucho miedo de ti el día de la primera lectura, yo estaba temblando, yo te qué? tengo miedo. Porque le decían cosas... Horribles ah, ok, de sí, mí. por chismes. Sí, sí, sí. sí. Dice, yo ahora que te conozco... Nada que ver. Eres totalmente otra persona de la que me decían que eras. Digo, ¿qué le decían? Dije, ¿para qué te cuento? No, bueno, es te que a veces... ¿Quiénes? A veces, como dicen las lacras, es como que déjame, le, le enfermo el oído para yo quedarme aquí. Así es. O sea, tú sabes que eso es uf. O sea, yo aquí te, te limpio las patas para yo poder aquí estar. Incluso me dice, hasta tus mejores amigos me hablaron mal de ti. Sí, qué muy grande, No No me importa, le dije. La cosa, nos hemos llevado maravillosamente. Estoy aprendiendo como nunca. Estoy en una masterclass sí. estando con ella porque, a pesar de que yo tengo casi 40 años de hacer teatro, estoy con la mera mera. Claro, la reina. La reina de, del teatro en Monterrey, sobre todo de la comedia. Y estoy aprendiéndole muchas cosas, ella está aprendiendo de mí, estamos aprendiendo sí, como equipo, dos. la sacamos de su zona de confort, Bien. porque ahora es una historia moderna, ella no quería hacer el papel de una señora open mind que hablara de, de redes sociales, mm -hmm. de aplicaciones de ligue, dije no, no, no, no, no, ella quería hablar del ranchito y del tamal y de la flor, <risa> <risa> y del luto. Sí. Entonces dijimos, señora, usted es líder de opinión, tiene que hablar de esto Sí. Y las señoras la siguen, la quieren, la respetan Y usted puede ser un ejemplo, socialmente hablando y sexualmente ¿Todo? hablando sí. Como para decir, yo opino de esta forma, porque qué tú no? Y lo agarró por ahí y dice, mientras todo sea por amor, lo hago Entonces Bien. le quitamos cosas Tabús Cosas fuertes que hablaba de promiscuidad, y uh -huh. cosas así, no. Y se liberó y lo hizo, y lo, lo pudo hizo. hacer gozosamente, Entonces, ¿no? Entonces, mamá lo sabe todo, acepta al hijo, yarruco uh -huh. que es gay, pero dice, yo lo que quiero es que seas feliz. Oye, que yo creo, si tenemos más fotos, compártanoslas ahí, ahí en pantalla para poderlas compartir con nuestro público. Están, este... lo acepta que me empieza a buscar novios. Eso, por Grindr. en Grindr, baby me empieza a buscar novio. Oye, pero pregunta, o sea, eh, ahí estamos viendo si se acaban de conectar, obviamente ahí es mamá lo sabe Mira, todo, pero ahí te qué onda? Eso. No, papá, es que es una fotaza. Ahí o era. sea, ahí qué onda? Ahí, ahí le estoy diciendo que la quiero mucho y sé yo también después de una bronca que tenemos uh -huh. que le, le le grito ya borracho perdóname, pero no soy el hijo que tú querías. ¿Qué te soñaste? Mi papá fue el hombre que tú esperabas, porque nos dejó por uh -huh. ser yo gay. Sí, no, no, que, que transformándolo a la vida real, este, por ejemplo, yo en mi caso que, que me divorcié, tienes idea de cómo va a ser tu vida, pero luego te vas enfrentando con que a veces no, esos sueños de, de cuento no suceden. Transportándolo a tu, a tu vida de Renan, este, te identificaste en algún punto con la obra o no? Fíjate que de todas las obras uh -huh. es la única que se parece a mí, el personaje. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Porque fíjate, pues, hice si Claudio eres eso, uh -huh. nada sí. que ver conmigo, uh -huh. porque era un chiquillo fresa, así como que muy chiflado, que quería Guanabí, uh -huh. y, y estaba raucito. en otra situación y este gordita pues era de bajos recursos, que trabajaba en una fondita, metiche bla, bla bla bla y este es un hombre de completo de edad de edad yo uh -huh. tengo 61 años eh, más o menos tiene bien esa escondiditos edad. papá ¿eh? que <risas> los traes <risas> luego te enseño los nudos <risas> bien escondiditos chiquito y aquí no. hicieron mucho sabes por qué, porque no tengo ningún vicio eso es bueno. Eso es ahorita bueno. los tus secretos de Uf, los que yeah. se te puedan decir de oh. juventud no los pasas <ríe> para tener rostros. Entonces el personaje tiene 60 años. Eh, yo le, a esta edad es muy difícil confesarle a tus papás que eres gay. Yo nunca se los confesé. Mm. Yo esperé a que murieran para poder decirlo abiertamente como ahorita. Nunca he estado en el closet, yo salí del closet a los 17 años. Uh -huh. Nunca he estado, en el, he estado en el closet, pero nunca lo he dicho. Sí, claro, o sea, por... por no, qué... Nadie tiene por qué saberlo. Exactamente, yo soy de ese pensar, o sea, de que, oye, ¿a poco cuando llegas a que te den un trabajo, te ponen, este, cómo te gusta... Eh, arriba o abajo. Arriba o abajo de un lado <ríe> del otro, güey. Entonces digo yo, ¿por qué? Ándale, activo si... o pasivo. pasivo, o sea, ¿por qué si sí tienes que explicar? Que si eres gay o lesbiana, pero no tienes que explicar que eres esposita normal y que te gusta el trío, o que te gustan orgías, que y, te gustan... Igual le pasa a explico? las mujeres, si eres Ajá. divorciada, si eres dejada... Ándale, dejada engañada como la tesorita o sea, por, si eso no lo preguntan del club de mujeres engañadas, cuántos hijos y de cuántos hombres tienen o sea, con la misma. Este trabajo. Sí, no, ¿Qué trabajo? Mi ¿Qué hago en la cama? Exacto. O en el sillón o en la cocina, donde se me dé la gana. Este, pero bueno, eso nunca me gustó a mí. Y nuestros padres, pues, son ya señores grandes de la tercera sí. edad. Entonces, también ahí meterles a ellos. que lo sabían. Pero yo no quería Compl asegurarlo, uh -huh. ni que fuera tema de discusión, y ni de familia, tema con familiar. La tía, y, y, con las primas, y, sí. y todo eso, ¿no? No quería incomodarlos. Exacto, Así por respeto, fue. ¿no? Así fue. Entonces se parece mucho esta historia, mi historia del personaje conmigo. Ajá, y por ejemplo, ahora que está todo de que pansexual. Es Muchos términos que no dominó, o sea que letras? tantas letras, y que eh, no, no binario. binario, yo con el abaco sí. binario, no pues vi yo digo no vi nada, no, no vi ni... nada, pero bueno, se respeta y trató de entenderlo. Este, los, los jóvenes que ahora se definen así, y bueno, ¿Sí? trataría de entender a hijos, sobrinos, bueno, esa. Fotaza, ¿qué onda? Fue tu cumple. Fue tu cumple real. Real. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 7 de febrero. Ay, eres del 7. Sí, Acuario. Acuario. Entonces, mira qué felicidad. O sea, yo creo que los dos estamos plenos. Es que sí, y qué Porque bonita nos perdonamos, perdonamos algo que no se hicieron. Sí, nos sí. perdonamos eh, el, lo que La no fantasía. existía. Ajá. Trabajamos juntos, hizo una bancuerna, hemos tenido mucho éxito, a la gente le ha gustado Nos y hasta encanta. me invitó a la siguiente comedia. Que Oye, vamos a papá, empezar. es que con, con, como muy románticamente se dice, ¿cuánto me perdí de ti? O sea, me perdí tanto talento de ti, güey. O sea, sin saber, nada más por juzgarte. O Así sea, es. años y años. Ok, fue tu cumpleaños real y te tocó obra. Sí, función. Ah, es que es la, la, lo que más nos gusta a los actores es la, la bendición de que te toque ahí. Tuvimos función el, el 7 de febrero y pues me llevaron un pastel. Ahí estamos. Oye, qué felicidad. Y ya entonces se cocina una nueva eh, propuesta ya se por hay, ti. Un, hay un nuevo texto que aún no hemos leído en grupo, uh -huh. que es la que obra que sigue después de Mamá lo sabe todo, que todavía tiene juguito para sacarle, sí. pero pues ya me, me dice gordo, me gustaría volver a trabajar contigo, quisiera, claro. digo, claro, sí, traía, es lo que te digo, o se claro. quedan con mucha hambre de, de convivir juntos, ¿no? sí y aparte escenario. saben lo profesional que soy, el, el, el compañero que tienen en las giras, yo no, no doy ningún problema, dice Tú llegas, estás, estás, estás en tu camerino calladito, se te pregunta algo, contestas. Hay algo, opinas, sí. pero no te andas metiendo. Bueno, ni. yo siempre te yo he así sentido soy. así, pero yo siempre sí, sí he tenido el gusto de, de que seas mi padrino. De brillando, de no, era de las del recuerdo, fuiste También. mi padrino y en y Azteca. Ambos, ambos, fuimos padrinos de José Luis Reséndez en la estética. José Luis Reséndez, papá. Oh, ay, a ver si se digna venir en la estética, sí, que pues? se llamaba algo. Estudio B, B ¿te bien. acuerdas? Que fuimos a acordar. el... Por supuesto, el o sea, yo sí, sí te he disfrutado bastante, pero yo creo que ella sí se quedó asombrada de la persona que, que eres y siempre tranquilo y muy creyente también. Ese Así lado es. tuyo tam, de fe, digo que yo también lo tengo, te ha mantenido como fuerte, ¿no? Así es, yo soy católico, mm. no soy muy de ir a la iglesia, pero sí rezo, mm, sí también. pido y sí creo. Sí, si sí eres creyente. Así es. Oye, yéndonos un poquito para atrás, salen estas cuatro obras, palomeamos, mamá lo sabe todo, y nos quedan otras tres, ¿eh? ¿Qué onda Muchas. con esas? Las que ahorita, ahorita traes. O sea, cuéntanos <risa> las otras tres que, y cómo se palomearon para hacerse, y cómo te divides los, los días, ¿cómo le haces? Ah, pues mira, estoy en una obra de terror psicológico uh -huh, que se llama cuéntanos. El Cuarto. Ajá. Que por fin, después de tantos años, yo me metí a hacer teatro porque quería hacer drama uh -huh. y siempre me dieron comedia. Ok, ¿y cuál fue la primera vez que se te dio la comedia tú esperando que te dieran drama? O sea, tú ya habías, bueno, ya me habías contado. ahora traigo ventaja, ya habías <risa> hecho hasta cine, o sea, Así obviamente, es. ¿verdad? Pero, pero lo que querías era llegar al drama. Yo me metí a la Facultad de Artes Escénicas uh -huh. y a grupos de talleres de teatro con Hernán Galindo porque yo quería ser claro. actor dramático y me dan Cleopatra metió la pata, uh -huh. comedia, y luego de ahí se liga a otra, un cuento infantil, sí. farsa cómica, y comedia, y comedia, y comedia, y comedia, y, yo, ¿y el drama cuando no llega? llegaba… decían es que tienes viscómica, aprovecha eso no cualquiera hace comedia uh -huh. y así me fui por años y estaba. Y Claudio, ¿eres eso cuánto ha durado, cuánto duró, papá, cuántos años fue? Duró seis años seis? de jueves a domingo. Sí. No Acá manches. las gorditas doce años. Doce. Y haciendo comedia, comedia, comedia, hasta que en el Foro Arcadia eh, Luis Cantú y Fabián Rodríguez me ofrecen un papel una obra que se llama No amarás. Uh -huh que salía del director de un seminario, un sí. drama mononón, sí. dije qué rico, quiero, por fin, quiero. a los 59 años, en, hice bien. mi primer drama. Cuéntanos eso. Pues. Mmm, ¿Qué personaje eras? Era el director de un seminario. Uh -huh. este, sí, porque don... salías vestido como muy serio, ¿no? Sí. como si y fueras sacerdote. Y la gente confundía confundí el póster, porque Yo, la sí. obra trataba de que eran unos niños que estaban estudiando en un colegio religioso y luego se iban de seminaristas. Sí, es que ponían a los niños abajo y estaban arriba los personajes de seminaristas, ¿no? Abrazados. Ajá. Sí, sí. Que eran Fabián y Ricardo travieso. Ajá y la gente decía ay pederastas en la iglesia y no se trataba no era esto. eso no. eran los mismos perso personas sí pero ya habían crecieron. crecieron ajá así entonces enfermos se, mentes <ríe> enfermas son ustedes pero no sirvió de mercadotecnia <ríe> sí eso está bueno <ríe> entonces los personajes de, ya crecidos en el seminario se dan cuenta que están enamorados uno lo acepta otro no y al final se suicida y yo estoy entre la espalda y la pared y los entiendo por la parte del amor, uh -huh. pero no los puedo aceptar por parte de la iglesia. De la Entonces, religión. Imagínate el dramón de decirle pero al super... chavo, decirle tu novio se suicidó porque Qué tú fuese. te fuiste. Ajá. Entonces estaba muy dramático. Y Bien si lo padre. disfrutaste. O sea, si era… Mucho. Lo... Estabas mucho. años esperando… Y sobre todo que le da, estaba dando al público un género que no me habían visto y yo no lo había experimentado y fue favorable porque decían hasta te queda, sí. hasta me hiciste llorar. Y ahora en Casa Musa, en el Teatro de Hernán Galindo, yo les propuse un texto que se llama El Cuarto, que uh -huh. se llama originalmente El Cuarto de Verónica, donde hacemos unos asesinos en serie pero se cierra el cuarto y tú adentro del cuarto te no. está en una claserovia, entonces es una obra que no te puedo contar mucho porque es la magia. Pero si sí tenemos, si sí nos compartiste una foto, un póster, varias fotos, sí. ahorita que nos las pasen please, que, es, que son de el cuarto donde a mí en, en mi percepción, sí, sí recibo que es eh, terror o miedo mm -hmm. y sí quiero ir a verla. Está bruta, vayan a ver, no se la pierdan. Pero pásanos cuando, don... ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Los miércoles uh -huh. a las ocho y media en Casa Musa uh -huh. AC, que está en Mitras, en la calle Tulancingo. Ok. ¿Y para comprar el boletito qué onda? Tienen que meterse a Casa Musa AC ¿eh? y ahí, ahí está el link para comprarlos ah, en bruto, línea. Bruto. Porque solamente caben 50 personas y es muy penoso que llegues si y no haya boletos. No hay porque, lugar. Gracias a Dios está llenando. Sí. Y, y pues, fíjate que es una obra donde salimos dos ancianitos… Uh -huh que convencemos a una chava que se haga que se vista de otra época uh -huh. para que tenga en contacto con su hermana que se está muriendo. Sí, o sea, para que se se, se despida. despida, ajá. Y luego Y luego se empieza a voltear la historia y resulta que estamos en esa época y no en esta. Ok, es un thriller psicológico. Psicológico. Entonces, no no cuento más porque sería de, darte todas las sorpresas, pero la gente dice, hasta me diste miedo. No, y dice, bueno. ya me quería salir del cuarto, pero qué padre. Y te quedas con tarea, porque es como una obra rompecabezas. Uh -huh. Te dan tantas pistas que al final, cada tú tienes tu percepción, Ajá. él tiene el suyo, tú la suya, tú la suya. Maravilloso texto. Ya por favor consideren ir, bueno, esa esta palomeada lo lograste hacer ese drama y, y después tienes otras dos en escena. Estoy con Cinderella. Ajá, que eso, sí. es que Cuento eso me infantil. Exacto. O sea, eso me encanta. Como también, bueno, eh, mis hijos también ya los, los voy a llevar. Es como Estás gozando de un abanico de emociones, ¿sabes? O sea, eso es plenitud total para el actor. Y, a, y aparte, fíjate, lo que me da mucha emoción y mucho sentimiento a la vez es que estamos trabajando para niños pandémicos. Cuéntanos eso. Pues, ¿cuánto, como nosotros? Estuvieron dos años encerrados. Matías casi, casi tres. O Entonces, sea, mi hijo hay... va a cumplir cuatro. O sea, él... Eh, eh, realmente estás dirigiéndote a niños que a lo mejor va a ser su primera vez que van al teatro. Esa, esa, la o emoción sea, de exacto. que están viendo en vivo lo que estuvieron viendo por televisión. Y, iPads. y que pensaban que nada no más existía en el, en el aparato electrónico. Así es. Y hasta a mí me daba cosita mi hijo Matías, que hasta lo empecé a llevar a, a los parques y decía: ¡Wow! ¡Los árboles! ¡Cómo se mueven! O sea. ¡Wow! ¡Los pajaritos! O sea, yo decía, Dios de mi vida. Sí, Pobres. Pobrecito. Nosotros Cuando gozamos de todo eso. En la calle, todo lo que hay, ensúciate y el... Eh, oye. Comiendo tierra. En la, en la orillita de... de todo de la banqueta donde pasaba todo el agua cuando, cuando llovía y tú sentado ahí bien feliz, sí, recibiendo todo el charcos. agua pisando charcos ahorita o sea, que no tenemos agua el día que llovió sí. me, yo, en la calle piso. brincando, Pendejo. sí, te lo juro Pendejo. sí, pues yo, tu, yo estaría detrás de ti salte y salte sí. porque son cosas que estábamos acostumbrados a hacer y ahorita realmente estás recibiendo niños sí, sí. niños Entonces, pandemia es una producción maravillosa de Cuéntanos. de Gianni Constantini ah, Ay, saludos, Jani, te voy a traer. Oye, pero Jani también lo tiene ese mamá, lo sabe todo. También. Sí, ¿verdad? Ese es El novio que me consigue la... Eh, nena. Oye, pues está bueno. Bien perdido yo. <risa> <risa> está bueno en el pelado. <risa> Qué padre. Eh, eh, nada más eso nos faltó. No, es, obviamente, la nena. Jani, tú... Sergio Esquivel. Sergio, ay, Sergio. Que actúa y dirige, que es maravilloso. No, hombre, está dirigiendo y actuando. Sí, ajá. Yo me acuerdo, digo, lo, lo amo, pero yo me aprendí el de barro, barro, peino, peino, pistolitas, pistolitas. O sea, enseñaba con Judith semana. Grace. El pasito de el la pasito semana. El pasito de la semana. Mira, ay, qué padre que ya nos ponen aquí este las, las fotos. A ver, ahí, ¿quién es? Es parte de mi familia. Cuéntanos. Es mi hermano, Ajá. Jorge, mi, mi cuñada Vero, mi sobrina Ángela y mi hermana Luli. El, el día del estreno de Mamá lo sabe todo. Qué maravilla. Pásenos más fotillos, a ver. <risa> compártanos ahí en cabina. Ahí está ese. Y Ahorita en el que... reparto de Cinderela, ahí está. Ah, Esa obra es la segunda parte de Claudio, ¿eres eso? Ajá. Que hace rato, fuera del aire, te estaba diciendo que yo platico mucho con mis papás. Sí. Y me mandan mensajes. Aquí todavía papá vivía Y platicando con mamá Le dije, mándame una señal de qué debo hacer en teatro Para que nos vaya bien, bien. En la casa productora Sí. Y, se y se esa noche soñé Que escribía Claudio, eres esos dos No man. Y yo no, no escribo Entonces me fui al escritorio a hacer un esqueleto De cómo podía estar la historia Bla, bla, bla, bla, bla, bla Y empecé a armar Hice el libreto, lo medio Tallerí, lo pulí le hablé al reparto original, vamos a leerla, nos gustó y la hicimos. Pero fue por tu mamá. Fue <ríe> un mensaje. O sea, esa no nunca me acuerdo de qué sueño. Y sí. esa noche me acordé. Y lo pediste. O sea, exacto. Sí, lo una pediste señal. y lo recibiste. Una vez le dije a mamá cuando acaba de morir: dame una señal de que yo sepa que estás bien, que moriste tranquila, que estás en paz y todo eso. En la madrugada me metí, me, me fui al baño uh -huh. y estaban todos los cajones abiertos. No es cierto. No me dio miedo. No, claro, pues era lo, tu señal. Lo cerré con aquella tranquilidad. Sí, porque era Gracias, la respuesta. Mamá. Sí, fíjate que este, amigos en común sin agraviar me cuentan cosas muy bonitas, incluyéndome este, mis propias experiencias con mi hermano que también falleció y que exactamente Guapísimo. nunca lo. Gracias. Igual me que recuerdo. tú. Nunca lo molesto, pero cuando me urge, me responde, como dices tú. Pero no los molestamos, están en otro plano. Pues sí, pero a mí me, me, como que me da cosita la gente que les está llori, llori, llori, llori. No, no. Me explico, Fíjate, o sea, entonces eso, creo, eso trato yo de no hacerlo. Yo creo que no hay que llorarles. Uh -huh. Exacto. Hay que pedirles, hay que platicarles y que nos guíen. ¿Qué hago, hermano? ¿O qué hago, papá? Ves? Mándame un pelado. Mándate. Sí. Pues ¿Que, que estás a mí así me... lavando. A, la mí, a mi papá me lo mandó. Oye, sí, ¿y, y cómo le cómo pides tú. O sea, ¿tienes horarios para pedir? No. ¿Pides el mañanero no. o pides el nocturno? Antes, antes de dormir rezo y pido por todos, por Allá salud la noche. y todo, y ahí me pongo a platicar. Ah, sí. Eres nocturno. Cuando teníamos las cenizas, pues me sentaba a de las a cenizas platicar. y platicaba con Bien. ellos. Así. ¿Ah, sí? pero muy orgánico pero, pero sin miedo, sin desesperanza Porque a veces, ay, ojalá, no chica, lo sufras chica. Sí, gózalo Sí, sí gozalo. Agradecelo a, a sabiendas que te lo van a contestar a dar. y dar Entonces eres bueno este, materializando Decretando también Decretando Todo lo que decreto Cuéntanos. se me cumple Sí, ¿y cómo decretas? O sea, hay personas que lo escriben y ponen fotos y luego lo tienen pegado, literal, en el en el closet y todos los días se están bañando o se están vistiendo y están viendo como sus de decretos. ¿Tú cómo haces el decreto? solo es mental o, o también lo, lo escribes? Hay de todo, porque ah. lo, lo puedes planear teniéndolo solamente en tu mente uh -huh. y estarlo recordando sí. constantemente. Otra es fotografías. Uh -huh. Pues yo quería montar la, el musical Sorpresas. Uh -huh. entonces, entonces yo tenía mi folder de sorpresas y las veía. Y, las veía y me veía yo vestida de monja. Sí. y t, t, t, t, Visualizar. Entonces qué hay que hacer y, t, y conseguir los derechos. Y conseguir sí. los planes A, B, C, D y seguirlos. Uh -huh. No puedo decir, Dios mío, quiero montar esto. Y te quedas jetón en tu casa, sí. huevoneando. Exactamente. No. Dale. ¿Qué, qué es primero? Y, ajá, o sea, empezar a enfocar la energía en ese canal. ¿Así? O sea, enfocar mente y cuerpecito el, también. El, el plan no llega realizado. Uh -huh. Se tiene que ir haciendo uh -huh. poco a poco. Entonces, uno tiene que ir haciéndolo. Claro. Oye, ah, y, limpiando el camino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Caminando limpiando o sea, caminando y Oye, el... <risa> <risa> oye, güey. ¿Por qué no haces comedia? No, pues invítame, güey. <risa> es horrible. Chivis. Oye, mi productora aquí está. Es que no veo de lejos. Te pasas otra foto. Ah, sí, sí, las fotos. Oye, es que a veces me escriben cosas bien lindas, pero como no las llego, pues no veo. Sí, no veo de lejos. Mayores. Pónmelo aquí, pónmelo aquí, sin albur. Estamos conservados, pero ya estamos, mayores. la no, máquina está bien. No soy menor de edad, güey, no soy menor, aquí está mi ID. Oye, amor, y, y el sorpresa, eh, ¿cómo llega? Bueno, ya, ya nos contaste, lo visualizas, el hábito, todo el rollo, todo el rush, pero pues ahorita está, entonces, ¿cómo ya haces el elenco?, ¿Quién está...? No, ya pasó. ¿Cómo, lo, es, ¿Cómo la creas? Fíjate, en un inicio le estábamos ensayando con otras personas uh -huh. y no se dio. Ok, no fluyó. No digamos. fluyó porque el libreto era para mujeres y las partituras, porque es musical, uh -huh. era para mujeres. Y con el tiempo, a alguien en Brasil se le ocurrió hacer las partituras para hombres, uh -huh. el autor las aceptó y existieron entonces ya la podía montar, entonces Bruto. todo se empezó a, ¿A cambiar, a cambiar. Uh -huh. una amiga Alicia Vázquez dice yo te ayudo a conseguir los derechos, le dije ¿por qué no coproducimos? Bien. y empezamos a conseguir empresarios, inversionistas, ta, ta, ta, audiciones, llegaron los mejores cantantes que había, gente de la UR, del TEC, de sí. la UDEM que cantaban, y eran que los estelares muy, Sí, tenemos muy, buen, muy buenos talentos aquí. El, el director musical, los coreógrafos todo llegó a un nivel Nueva York Te creo, claro. Lo pusimos lo malo es que a la gente, aunque estaba puesta maravillosamente, van a cantar otra canción, es musical. Es y que la, ta, ta, cultura, ta, ta, ta, amor, la cultura, amor, nos falta cultura musical. Yo cumplí musical. Mi sueño sí. de ponerla. Palomeaste. Palomeaste. Palomeaste. Claro. Pero pues no fue éxito económico, sí Ajá. artístico. Sí artístico. Cuando nos develó la Zabaleta. Sí. Y, y fue Olivia Bush. ¿no? Mira, dice, aquí tenemos otra eh, otra fotito. A ver, compártenos quién es. Esa es una Navidad en casa. Qué bonito. ¿Y cómo son las Navidades? O sea, claro, ahora cambian porque pues obviamente… Pues ahí teníamos a papá. Exactamente. Creo que fue su última Navidad. ¿Y se juntaban no, todos en su casa? Siempre. Okay. Tíos, primos y todo, y luego fueron muriendo, y luego cada quien se casaba y cada quien su, su onda, hasta que llegamos a ser nada más nosotros… ¿Y mi sobrina? La casa familiar, y siempre eh, cenando lo mismo o le variaban. Siempre pavo o pierna. Eh, es que sí, es yo también. O sea, siempre... Y tamalitos. Como, y tamal. Sí. Para el recalentado siempre, papá. Siempre. Así bien calientitos ha sido y de... Y A ahí. veces costumbres chilangas, que, es, que el bacalao y cosas así. Sí, y se Pero, las aventaban. Sí, porque a veces teníamos invitados. Ah, y, y de lo hacían. Y lo llevaban, sí. ¿Y, y acostumbraban el intercambio, el intercambio. regalito y eso? teníamos una pared donde colgábamos todas las tarjetas que nos ah, llegaban, sí. ¿te acuerdas que se usaba? Sí. Que nos mandamos tarjetas que sí, feo y las que se perdió esa costumbre. Eh, sí, y como también se perdió la costumbre de abrir los CDs. Ah. Y por ejemplo, yo todavía compro libro porque mis alumnos, que yo también soy maestra como tú, este, ellos son mucho audiolibro, manito. Sí, no. Y, y entonces yo cuando les digo es que en el, el bueno en el grupo sí les pongo, chútense este podcast. B lean este libro entonces, ah, sí, el audiolibro y yo, Ay, no. Me qué me gusta hueva. el libro eh, casi casi te digo leerlo y el, el separador del libro y nunca se va a comparar no. lo que o oigas con lo que imagines exactamente, entonces eso es lo que yo y la cultura también de el lector te hace mejor escribir Claro. Porque como estás leyendo, pues la estás mejor ortografía. la mejor ortografía. Yo soy muy piqui para la ortografía. Oye, y luego cuando te escriben, por ejemplo, una aiga o un viniste no, no. o fuiste <risa> o te dicen, oye, y si sí fuiste a la fiesta, entonces uh, como que te van dando como toques. O, o te veo ahí con a y Ándale, sí. <risa> ándale cosas sida, así me da sida en los ojos sí eso me violas el ojo Oye hijo me, me, me, hoy me has violado tanto este, el ojo este porque eso no es que no tengan eh, no sean personas inteligentes sino que es mucho audiolibro y no ya no es ya no es escribir sí. antes escribíamos cartas redactábamos la las notas, por claro. ejemplo, eh, teníamos redacción, yo escribía en una revista y todo y, era Y aparte redac... te equivocabas, y si ah, la dale, plana siempre, veces, ¿hace juro. cuánto no les ponen planas? No, manito, yo, yo ya no soy plana de ningún lado. <risa> <risa> <risa> Oiga. No, eso ya no existió en mí nunca. Qué bom, gracias a Dios. <risa> y era, dale, güey, o sea, dale, que, que el acento y que la tilde claro. y que la todo, ¿no? Y, y saber darle las entonaciones diferentes que eso también ayudaba en teatro Tuvimos y todo. otra educación. Otra educación. Y ahorita ya es todo, pues, no está mal, pero ya es más electrónico e incluso dictado. O sí. sea, hay aplicaciones, vas manejando y bla, bla, bla, ahorita bla, bla. Ahorita no nos sabemos los teléfonos de Ay, la no, gente. Man, yo no me sé ni el mío. Te digo, y a veces nos aprendíamos todos. Mi papá, mi padre santo, que siempre ha sido mi abogado, se sabe yo creo que 10, si no es que más, celulares, se lo sabe de memoria, y las placas de los carros. Oh, ¿Qué no. fregado me vas a ver yo mi propia placa? No me la sé. Wey. Fíjate, cuando yo estaba chavo, estaba en la mañana, a las 7 entraba artes escénicas, y luego a las 3 entraba a comunicación de la UR, y a mm -hmm. las 7 entraba al CEDIM. Pasas, estaba estudiando tibelados. tres. Y podía hacer tarea, ah, sí. podía estudiar, podía todo, porque no había redes sociales y no sí. había celular. Cierto. Todo el tiempo que perdemos con este aparato nos ayuda mucho. Sí, ayuda. Pero sí pierdes mucho de tus realizaciones. Y también pierdes muchas relaciones este carnales, por así decirlo, por estar… Siendo muy sexual. <risa> ¿Cuánto te has perdido, Renan, por estar ahí en el video Zoom? Te has perdido mucho Zoom, Zoom, Zoom. Real. Este Sí, oye, sí nos sirvió en la pandemia porque veíamos a los abuelitos y veíamos a claro. la gente mayor que pues, no nos podía recibir en Yo la casa. Yo clases de stand-up. Bruto, güey. O Bruto. sea, ¿cómo se te ocurrió dar las clases de stand-up? Eh, obviamente eran por Zoom, pero ¿cómo le hiciste? O sea, eres al una persona muy, muy al proactiva. Al principio eran pro, eh, presenciales. ¿sí? Ah, sí te fíjate, las aventaste presenciales. Fíjate, a pesar de que yo hago comedia, nunca me ha aventado a hacer stand-up, mm. porque eh, eh, me aventé una Navidad como con 15 posadas y me fue padre, mm -hmm. pero no era stand-up, era yo con mis personas personajes, uh -huh. Contando chistes y todo Y después una dinámica con, con como, la gente Como el rey pide Ándale <ríe> Pero era Tito pide Un cótex Tito pide Un condón y cosas así uh -huh. Entonces era como animador Sí Y algo de comedia Pero después leí libros Españoles y uh -huh. argentinos De la técnica de stand-up Dije, wow Te enamoraste Qué maravilloso saber esto Dijo, lo tienen que saber, entonces los resumí y empecé a dar cursos, sin ser estandopero, sin okay. enseñarlo, uh -huh. y, he, y han salido muy buenos estandoperos, lo acabo de tomar Ana Chow. ¡Ay, lo, Ana, tienes que venir! Ya lo tomó César Lozano, el hijo de César Lozano. Oye, y andaban y... allá en como África y no sé dónde, ¿verdad? Los dos juntos, qué padre. Entonces te sirve muchísimo, porque el stand-up no es contra chistes, es contar, hacer monólogos cómicos uh -huh. hablando de ti, y de no tus es... tragedias, de tu vida, de cómo te va con tu pareja, de cómo te va en el súper, de cómo te va en la calle, es hablar de ti, Oye, y yo y... no estaba dispuesto a hablar de mí. Exacto, es que, fíjate que a veces, y, y obviamente ya lo estás diciendo, a veces no, no queremos, o sea, cuando Tú eres actor, pues obviamente tú haces un personaje, pero ahí es introspección, hablar de ti y, y, y conocerte. O sea, híjole, es que yo soy pésimo para esto, pero soy muy bueno. O sea, reconocer también tus errores y para lo que no, no eres bueno Así y para es. lo que a lo mejor sí, pero compartirlo está a veces cañón. No es fácil. Bueno, ¿qué no? Y hacer no? comedia de eso más. ¿Para qué no eres bueno, güey? que se puede decir? Para muchas cosas. Eso, ¿Qué? A ver. No soy bueno para cocinar. Ah, bueno, bueno. No soy bueno para hacer el aseo. Ándale, ya tenemos este... cositas en común. No. Eso de lavar el baño, manito. Y eso de lavar los, los azulejos marranos. ¿Verdad? Y eso de, de, de, de todo lo que huela feo. No le lo entro. es catológico, ¿no? Ándale. <risa> todo eso, o sea, me da mucho asco. Lo hago, sí lo hago, sí lo hago. Soy mamá. Pero no, prefiero no. Y an Yo antes era muy malo, muy malo, para decir que no. No. Era mi peor defecto. Pero fíjate, ese es, eso es un lado... Y aprendí a decir no. No sabes cómo cambió mi vida. Es que, ¿sabes que Se oye muy fantasioso, pero cuando realmente aprendes a decir que no, sin culpa, wey. o de que no, ¿por qué? Eh, déjame, le invento algo para poderle decir que no. Es pues no. O sea, quiero. No, no, no, no me, no me parece interesa. No me interesa. No, no, no pienso igual que tú. ¿Sí? No, no. Yo sí, sí. Si era, era bien barco yo. A todo decía que sí. Y papá me decía, ay, ay, una cosa es que digas sí, otra es que seas pendejo. Sí. Tú eres pendejo. Te decía tu padre. Sí, decía. ¿Tú qué aprende le decías? A decir que no. Pero en qué edad aprendiste a decir que no? Ya grande. Ya grande. Sí, ya que ya te... produciendo, sí, ya porque que te... cuando produces, uh -huh. te conviertes en el villano, uh -huh. ya no eres el compañero chistoso que hace comedia sí. contigo, ya eres el compañero más el jefe sí. que quiere todo el foco, que se está llevando toda la lana, que nada más a él lo entrevistan uh -huh. y empieza una serie. Oye, es un, una, como digo yo, una serie de azorrillados, güey. O sea, un, un azorrillamiento, ya cuando eres productora, me acaba ¿verdad? de... Y yo no estoy a tu nivel, pero cuando empecé a producir, me pasó me pasaron cosas horribles, puras traiciones y puras ondas que no esperaba, y eso aprendí bastante. ¿Ya lo viviste? Sí, y digo, pues sí, ¿Y sí. Y antes cierto. de producir, era otro onda. Ay, tan linda Chivis. ¿verdad? Y ya cuando eres la productora Chivis, no, pues ya, ya no eres villana. tan buena onda. Se hizo mamona. Y, ay, Dios. se le subió, se mario Sí, ajá. Este, pero, pero luego ya disfrutas tampoco ser la, la monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Sí. Y, y ahí entonces ya te enfrentas con tus triunfos. Así es. Y, y que no le tienes que caer bien a nadie. Ya son tus logros, ya no los logros compartidos. Ya no en, el, no en equipo. Así es. Y, y, y aprendes ahí a decir que no. Obviamente me imagino que perdiste según amistades. Muchas. Ajá. Chingos. Muchas. Sí. Y hay gente que nada más me habla cuando voy a estrenar a ver si tengo pases. ¡Ah! Eso está buenísimo. Como en los conciertos. Sí. Ay, que si te sobra ¿Cómo un estás? boleto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Y yo ya sé, ¿quiere pases? ¿Quiere pases? Oye, ¿no habrá por ahí un pase? No, fíjate, no. Compra güey. <ríe> A mí mi dentista me cobra. Claro, ¿no? y el súper también cuesta, <risa> claro. compadres. Oye, y este... Y de dentro, el chocorrol cuesta. El chocorrolcito <risa> también. <risa> Oye, y ahora, por ejemplo, cuando, cuando das esto, lo del stand-up, también te sirve para, obviamente, impulsar a muchísimos talentos que a lo mejor estaban deseosos también de eso, del, uh -huh. del stand-up. Tengo, tengo una ventaja de que... La gente me conoce ya. y que saben que hago comedia, entonces se inscriben a sabiendas de que les voy a enseñar a hacer comedia. Uh -huh. Y se sorprenden tanto que dicen, no sabía toda esta teoría y toda esta uh -huh. técnica que se tenía que hacer para hacer reír. Claro. En el curso de stand-up yo te enseño a hacer reír cada 15, 20 segundos. ¿Qué? Pero está cabrón, ¿estás de acuerdo? Entonces armas una un técnica. monólogo, el, el curso armas un monólogo de cinco minutos nada más, uh -huh. pero funcional, que sí. tengas a la gente votada a los cinco minutos. Estás Entonces, de Entonces ya sigues nosotros? tú, ya sabes cómo hacerlo, haz otros cinco, otros cinco, hasta hasta que tengas una hora y vende tu show, y es un modus vivendi. No, mi claro. O sea, haz de cuenta que les estás dando un arma para toda su vida, para poderla utilizar. Y son cuatro sesiones de cuatro horas para ver ese monólogo. Te, oye, una vez por Imagínate. semana. ¿Ahorita todavía lo estás dando? Ahorita no, porque estás estoy en, en, en stand-by uh -huh. porque estoy en mudanza, venta Bien. de casa, compra de casa. Bla, no, haz de cuenta que, como ya les dije, todo y nuevo. Y próximo casamiento. ¡Ah! Y que aviente el rabo, y que aviente el rabo. Oye, ¿te habías visualizado casado, sí o no? Eh, porque eres un alma libre, como, Fíjate, como no, yo. Siempre fui de parejas estables, de años. Ah, entonces sí. Siempre fui muy estable. ¿Cuánto y es lo más que has durado en una seis relación? Seis años. Está bien. Seis años, cuatro y medio, tres años, to todas las parejas han sido de larga duración y pues terminan por no, se acaba el no, amor, sí. por infidelidades porque ya no hubo química no sé, lo que es, terminan mm. pero yo sí me visualizaba con alguien toda la vida yeah. y ahora que se puede uno casar ¿por Bien. qué no? no y claro. si las dos personas quieren lo mismo ¿por qué no? no claro. entonces estamos en esa etapa de vamos a empezar a vivir juntos ya yeah. en una casa nueva y todo aún sin casarnos pero la idea es casarnos Qué padre. ¿Y cuál es? Eh, ¿Tenías siempre una idea de cómo querías que fuera playa eh, o eres más este eh, conservador? ¿De dónde casarme? Sí, ¿tienes no. ideas o no? No. no realmente no se va no sabe a encargar de todo. Yo, Ay, qué padre. Para esas joterías no me doy. <risa> <risa> Mi amor, ¿de qué te vas a encargar tú, chiquito? ¿Eh? ¿De qué? <risa> de que se el <risa> De que siempre cene pancho Oye, que no se quede que con quiere... hambre. Oye, de que quiera seguir organizando toda mi vida, lo voy a tener bien alimentadito. No, porque fíjate, conocí una persona que tú sabes quién es, no vamos a decir claro, su nombre. Claro, saluditos, te amo. Él no está en, entre, en esta entrevista, pero es muy linda persona, es una persona muy educada, muy como de antes, muy como era mi familia. De hecho, creo que su familia es familia de la mía. Bruto. Bruto. Entonces somos muy hay parecidos Hay mucha eh, Empatía Es muy talentoso Entonces nos complementamos perfectamente En todo eso Ahorita él se está encargando de Hacer las compras y la decoración de la casa y dijeron, Yo haría de dulce de chile De manteca <risa> Y él va a dejar una casa muestra. No, sí, claro. Bueno, me invitan, me claro. invitan, gachos. Y él la va a dejar como una casa muestra. Eh, hermanito, pues démelo. Ahorita que me estuviste dando algunos tips y consejos, este, sí, o sea, tú eres más, eh, bueno, muy parecido a, muy a mí. Muy práctico. Muy más práctico. Muy práctico. Sí, yo por como mí, mi signo. ¿Qué eres, acuario? Acuario. Sí, yo por mí que no hubiera nada. Nada más así la mesa. Mi balimadrista. Ándale, mini milimadrista. madrista. <ríe> Mi vale <risa> es una nueva tendencia. Oye, y el jardín, por ejemplo, yo todo piso, pues nada de plantas. No, acá está o sea, pensando en poner piso de madera, ándale. una salita de jardín Eso. con piedra iluminada. Ah, una fuente. Los y yo. El chorrito. Allí y lo, la fuente, el mira. A ver, cuéntanos acá. Vidente wow. por Es una obra que escribió Julio Martel para mí, en wow. donde salía la González... Cristina Alaniz, ajá. Alan Durel y Rosa Estela Robles, que le extraño muchísimo, se la llevó la pandemia. Sí. Ya sé. Ella estaba en las cuñadas y dio función con COVID, con Nena Delgado y con todos. Y pues no sé, no le tocó, como a muchos les tocó. Fíjate que, eh, ajá, mis, mis compañeros también de, de algunos de Televisa, que se fue Paco, el cocinero, el chef, y claro. se fue también… El, el que imitaba a Juan Gabriel ah, claro. este, Miranda Javier, Javier Miranda. Miranda se fueron varios y también digo híjole todavía no estaban las vacunas güey o sea fue creo que casi al principio y ella era antivacunas la última vez que platiqué con ella fue en un casting que hicimos para un cuento que se llamó El brócoli Feo y ella fue a audicionar. Dije, Rosestela, sé que no te quieres vacunar. Pero vacúnate, güey. Vacúnate, por favor. No, no, y que no, chip y que no sé qué. Pero estás de no. acuerdo que cuando éramos niños nos vacunaban o ¿no nos vacunaban, güey? A huevo. O sea, huevo, huevo. de huevo. Qué dentista. fregados el huevo. Y era dentista. Yo anti vacunas. No, imagínate la baba de todos si y tú sí vacunarte, o sea, es el, el pues sí. como dicen, yo no soy doctor ya ¿no? no ejercía, pero digo, eres dentista sabes que sabes qué onda, que todo se transmite y todo se pega y todo, la medicina y todo eso no, o sea, nunca, la última vez que hablé fue cuando la regañé en persona, y luego supe que tenía COVID, le dije, ¿cómo te sientes? la oí ronca y ya no la volví a escuchar sí, falleció y eso duele, duelen los compañeros que, que dices, híjole, o sea pero, ¿cómo meterte también con las creencias? También ahí te sí. metes con la raza que, por ejemplo, no transfusiones. Ajá. Oye, y ahí está el hijo o el esposo ya muriéndose y no transfusiones. Claro. Y se muere. O sea, dices, ¿cómo te metes ahí? Esta la disfrutaste. Muchísimo, muchísimo. platicamos yo disfruto todas las obras de teatro porque me dicen, ¿cuál es tu favorita? No, no tengo. tengo. Porque son como hijos. Sí. Hay unas que gozaste más que otras. Sí. Uh -huh. Unas te enseñaron más que otras. Llegan en etapas diferentes de tu vida. Así es, con, con elencos diferentes. Sí. Entonces se hacen, se hacen familias. Mi mujer es el plomero. También <ríe> la disfruté mucho. Buenísima. Esta, Harold Greta. Con ella estaba conmigo en. Sí, Tere en Ramírez, Ramírez Marco Artes. Castillo, Yamileta Lanís, dirigidos por Roberto Roger. Padrísimo. En una comedia de enredos de un autor argentino. Que disfrute mucho, es que cada obra es una sí, aventura. Así es. Y como te decía, cada elenco es una familia nueva. Así es. Y luego cuando, bueno, siempre eso siempre les pregunto a los actores, cuando ya cierras temporada y ya no ves a esa familia como cuando graban series. O sea, haz de cuenta que te casas con, con esos, esa familia, ¿no? Y luego ya, pues bye. Y hacer un refresh y a enfocarte en otra. Yo tengo una gran ventaja, que no tengo apegos. Eso es bueno, pero ¿cómo, ¿alguna vez lo tuviste o nunca? No, o sea, creo que nunca. Naciste así. Fíjate, ahora que murieron mis papás, uh -huh. nos empezamos a regalar. Empezamos, yo casi obligué a mis hermanos a regalar y vender los muebles de ellos. Y mi hermana llorando cuando se llevaba en la recama de mis papás, es que ahí, es madera. Sí. El significado está acá. No en el mueble. Pero eso ayuda tanto tener a alguien así cerca. Sí. No sabes. Sí, yo Porque yo, yo hay gente hasta que hasta ahí. guarda el pelo del, del bebé y ya está todo el pelo lleno ya, ya de miles el, de cosas. El trastero con todos los centros de mesa de los 15 <risa> Ándale. años de todas las sí, sobrinas. Ah, o sea, ya. Y, y ya, ya mucho está. las mamás de antes. Y aparte traen energías eso. que ya no las necesitas. Exactamente. Tienen ah, su por... pasado, su sufrimiento, y su tiene procesos. que fluir la energía. Y la metafísica dice, mientras no salga lo material, no entra nuevo material. Oye, yo fíjate que cuando me divorciaste el colchón saqué... ¡Vámonos! No. ¿Para Bien que cogido. <risa> ¡Vámonos ese colchón! ¡Para que entre nuevo, nuevo la... de todo! Con el pelado. Todo, con tu pelado <risa> nuevo. ¡Ja, <risa> Pero estuvo, eh, eh, está bueno eso O sea, yo sí me soy desapegada No soy tan desapegada de las personas Me cuesta, sí me cuesta o sea, no, Sí, bueno, la sí, perso las, personas las personas sí son es, más muy apegadas. Es diferente porque ahí van otros aspectos Porque te dejan algo, porque te enseñan Porque la pasas bien O te engríes, sí, claro Ya sabes el sí. dicho esta, esta obra la dirigí Romy Gertrudis, Hernán Galindo, con Beba Cuervo, Cristóbal, Cristóbal. Alanís y Carlos Montes de Oca, maravillosa, en mi teatro. Ay, que ojalá vida. abran otra vez mi teatro. Ay, A ver, este, sí, en, en mi teatro yo fui. Era eh, una casa con varios cuadros, ¿verdad? Es de Lluvia, mi Lluya. teatro. Yuya. De Yuya, y ahí firmamos René Carreño y yo, sí. ahí con la Yuya, saludos, y tan bonito lugar. ¿Sí? O sea, tan acogedor, tan padre, y luego te echabas el drink. Pero ahí. son cuartitos, con poquitas personas y con sí. pandemia, no ¿cómo lo abrían? Sí. ¿Y ahorita está cerrado? Está cerrado, no sé ya, si te engañan. Ya, Tenemos Igual en la grupito. Arcadia está cerrado todavía. Tenemos un grupito ahí de WhatsApp, de los que nos juntábamos, íbamos ahí a, al teatro, y yo lo disfrutaba mucho. Sí. Ese concepto. Claro. O sea, de, de pocas personas, pero muy íntimo y luego ya te quedas platicando. ¿Ves cinco obras al mismo día? Ves cinco obras, te la pasas bruto. No estaba caro, estaba Ajá. muy accesible. Es para... que con el precio de todas es el boleto de una Así es. común. Así es. Y entonces diriges esta, bueno, la Porque Beba también Cristóbal. Soy, soy, también he sido director de teatro. Sí. Y tengo el, el grupo de la Facultad de Psicología de Teatro desde hace 20 años. ¡No manches! Y se siguen juntando, me imagino. ¿De vez en cuando? No, ese es el grupo. Yo, yo doy clases martes y jueves de Ajá. teatro y monto teatro clásico. Ya puse Romeo y Julieta, la casa de Bernarda Alba, la casa… El, la Dama del Alba, el Avaro de Molière Ahí me doy el gusto sí, de poner lo que, teatro clásico. Así es. Y acá por… De modus Ajá. vivendi, sí. hago comedia de divertimento. Claro, es como decir lo comercial y lo experimental, vives las dos cosas. Así es. Que eso te alimenta, o sea, en, estás alimentado de todo. Enseñas a, a conocer el teatro claro. mediante los clásicos. Así es. Es parte de una cultura. Bastante. Aquí, hablando al chile. Es una... Comedia que de Alfonso Samaniego, que antes, <risa> antes se llamó Penelogías. Ah, sí, sí, sí, yo pen, fui, se me pen, hace. Penelogías, sí. sí que es el, el estudio del pene, es como los monólogos de, de la, la vagina. vagina, pero del Ajá. pene. Qué padre. Sí, entonces, pues padre, estuvimos corta temporada porque aún tenemos un Montrey doble moral, ¡Oh! y hablando del chile, ¡oh! y Oye, no ¿y, si, ¿y si lo ves todavía? Todavía, qué lástima. ¿Más las mujeres o los hombres? Todos. O sea, de la vela perpetua. De la vela perpetua. Muchos a todo lo que da. Sí, porque fíjate, cuando vas a, a Ciudad de México, México, pues la gente es muy abierta a ver lo que sea. Ves géneros, ves eh, dramas, melodramas mm. musicales, infantiles, teatro de propuesta, sí. eh, performance, ves todo y la gente lo valora. Y aquí, ¿es de risa? Sí. ¿Es de drama? Ay, no, para llorar en la casa. Sí, no, sí. Y eso nada más pasa en Monterrey. Sí, güey. sí. Así Pero es sí risa. estás viendo a la tía. Y luego me dicen, y se llena. ¿Qué chingados ¿Qué te chingados importa tú, güey? ¿Qué importa, güey? Paga. Tú eres parte del lleno. Sí, güey. Si tú vas, y sí, se va a llenar. Pues sí, se uno, voy a pagar. Sí. Pues sí, así obviamente. es Monterrey. Sí, y bueno, y no le veo fin. O sea, no le veo así como que el cambio pronto, no. Sí veo mucha gente muy mocha. Este y, y sentiste como que no, no lo dijerían bien, el, el Penelogier. Sí. Batallamos mucho por la cultura. En Monterrey no existe tanta cultura como en la Ciudad de México. Sí, yo me serio. acuerdo con yo viví tres años en México y a veces tomaba taxi y la plática con el taxista. Coincido. Coincido. Era Guau, wow, puedes hablar de lo te hablaban de un libro. Mil. Y le recomiendo tal exposición. Sí. Y ya ya fue al paseo de no sé qué y Y aquí en Monterrey las pláticas no. son carne asada. ¿Qué carro traes? ¿Qué apellido tienes? ¿A dónde viajas? No, ¿Y, el food, ¿a quién le vas ¿y qué el... marca traes? ¿Y en el food. ¿Y si eres influencer o no? Eso y son si los compraste temas de Monterrey, o no? ¿qué vergüenza? Sí, sí, cierto. Y fíjate que cada vez estamos peor en el sentido de que, bueno, se abren obviamente los streamings como este, que yo lo, lo disfruto mucho, pero que yo lo hacía en las del recuerdo, que tú fuiste mi padrino, que todavía no se inventaba el podcast, pero yo disfruto mucho escuchar al artista que yo quiero, o sea, o que yo admiro. Eh, pero ahorita puedes ver por el TikTok que a lo mejor, wow. Wow, la que se encuera, wow. Es que va a venir la que se encuera y la, las quiero mucho, pues yo también tengo amigas de todo, a mí me vale. Sí, claro. y, y, y hombres también que si sí, solo para mujeres y que se encueran, y qué padre. Y luto. Only fans, y el onlyfans y, on y, only y, y, y yo el Only Fat. Este, yo voy a, pero yo voy a abrir un Only Onlyfans y, y yo Only fat. Pero está bien, güey. O sea, no hay bronca. Estás hermosa. Ay, te amo. Este, pero está bien. Pero los que ya tenemos ya para 30 o 40 años picando piedra y todo, pues también merecemos un lugar también. Y ahorita sí veo como que muchos, muchos jales ya están cubiertos por nada más los seguidores. A ver los seguidores. Claro. Y luego, ay, sabes qué? tú mejor no, porque déjame pongo a esta que tiene más seguidores. ¿Sabes yo, yo, qué, güey? En teatro está sucediendo de que invitan a estelarizar influencers. Uh -huh. Entonces ¿Cómo? Te, y te quedas así, güey. ¿Y qué va a ser? O sea, no va a pasar de un showcito improvisado. Porque ¿dónde está la técnica? ¿Dónde está el que, que donde estudiaste? Todo. Que toda la historia. Ni siquiera estás sintiendo, ni siquiera te lo aprendiste. ¿Saliste a pendejear? Sí, sí, sí. Porque tis, tus TikToks te funcionan haciendo eso? Ok, pero no digas que es teatro. Ajá, o no digas que estás actuando. Así es. O sea, exacto, no confundamos también los los las carreras o los términos verdad deberían ¿Qué? de llamarse de otra forma ándale un show influencer ándale. o un show tiktokero ándale pues, pero no digan que es teatro es que, pero no te ofenden teatro. Sí, pues tantos años wey, de picar piedra y sobre no, todo no de... me ofenden a mí no ofenden al teatro, eh, al teatro. ¿no? desde Grecia <ríe> desde Grecia chiquillos babies este desde las que se ponían aquí los las pinturas. Sí. Oye, Rupestres. corazón. Desde lo rupestre. Oye, y, y entonces, por ejemplo, ahorita que tienes, que estás en, un, en una etapa ya de plenitud, gracias a Dios, ya post pandémicos, que todavía nos seguimos cuidando. Este, ¿eras muy obsesivo de cuidarte por la pandemia? O sea, ¿cómo, cómo te pegó a ti la psicosis? Yo del, pensé que me iba a COVID? morir. Okay. Sí, Yo pensé que me iba a morir, y dije, pues. Estaba vulnerable por la edad sí. y luego, digo, ya no tenía obesidad, pero digo, no sé, yo sentía, veía las noticias, uh -huh. me apanicó mucho ver la gente tirada en América del Sur y que Europa sí, y, que no había y las bolsas en Nueva York con los cadáveres y todo, dije, es ya. el fin del mundo Ya valí Ya, ya valí Fíjate que eh, ay, eh, yo estaba haciendo tapabocas eh, con, una, con unas maquilas y hacía para empresas y en una de esas hasta me mandaron una bolsa de muerto porque también estaban vendiendo. Entonces Dios. dije, ¡ay no! Y fui la tiré a la basura. Dije, no la quiero tener en mi casa. Dios. Pero digo, pues te pasan cosas porque, obvio, pues vendían muchas bolsas claro y de acuerdo, estuvo Entonces, pues muy era fuerte, un mercado, o sea muy fuerte. Y de ahí yo creo que sobreviví estando con mis hijos tres años haciendo los tapabocas este lavables por los dos lados con la marca de las empresas, y luego eran unos overoles como blancos que usaban los, los doctores que todavía los usan, que también los fabricaba yo. Pero este, yo sí veía muy muerto todo nuestro jale, o sea, nuestro trabajo. Sí, yo no lo veía fin, digo. No no, no tenía idea. Porque un mes, dos meses, tres meses, medio año, y lo decía no hasta dentro de tres. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. O sea, y, y bueno, nosotros solteros también en ese entonces, ¿o ¿oh, ya tenías pareja? No? no, no, no tenía. Soltero, sí. O sea, dices, tres años aquí encerrado en, el, en, el, en la casa. A pura mano, amiga. A pura mano, amiga. <risa> <risa> <risa> y bien calzado. Como dices que se te duele primero. Y lo veías. Interminable. Gracias. Existen los chats de camarita. Ah, dale, sí. Oye, pero ves la tecnología. ¿Alguna vez entraste a, a Grindr, por ejemplo? Sí. O sea, claro. es, es porque muchos no, no, no. Yo jamás. Y yo soy famoso y no voy a entrar. Sí, o sea, fíjate, te va a pasar. entraba a las aplicaciones como el Grindr, el Tinder y Ajá. todo eso. Entraba y la gente me regañaba. Te Seguramente va a ser Renan el que está aquí. Ah, Él no sí. pondría su foto y yo. Soy sí soy, güey. Si sí, soy y quiero coger. <risa> <risa> como, si soy y como... quiero amor, güey. Me regañaban. Oye, y. Pues, Él no estaría aquí. Él es una persona decente. Vieras que no. No, manito, <risa> yo también, oye, yo también soy maleducada. Fíjate ¿Soy que grosero? Soy groserísima. Se me olvida la educación. <risa> <risa> Ay, la, las maestrías, oye. Oye, este, la gente piensa eso. A mí también me ha pasado. ¿Sí? Piensa ¿Te de metes a aplicación? ¿Te tú metiste? Sí, a Tinder. ¿Y con tu foto y todo? Sí. Pero ¿Y te regañaban? Porque, no, pero me decían, no eres tú, ¿verdad? O sea, los chavos, de que no eres tú, ¿verdad? Y yo, escribíme al WhatsApp y mandaba videito de que estoy encerrada, o sea, estoy encerrada. <risa> y, y, o sea, claro. quiero platicar. Y aparte, pues somos o sea, seres humanos sí, y Sí, pero como aquí. que te, te tachan de que, no, tú no, porque no has de tener necesidad. No, sí tengo necesidades. O sea, si, si estoy encerrada y si quiero conocer hombres. Claro. O sea, y si quiero tener una relación con alguien. O sea, es, hace tres años no he sido penetrada. ¿sí? <risa> Más que de mis ideas y mi bolsillo y mi casa, que vendí cosas, pero no mi cuerpo. Sí. este Si la raza piensa como que no, ellos no tienen este por qué hacerlo. ¿no? Bueno, y ahí ya le mandabas fotito que si eras o no. Sí, claro, y. y... Trataba de que fuera video videochat para, para saber qué, porque se pasan de pronto como el estafador del Tinder. Ah, sí, sí. ¿Me pasó? ¿Qué te cuenta eso? A, bueno, no. una amiga, dos amigos, bueno, mi prima y a una amiga de México, sí le pasó que gracias a mí, que vino ella a Monterrey a operarse, a hacerse una operación, este me dice, ay, contéstale, porque es mi novio que es gringo. Y entonces le digo, ¿un novio gringo? A ver, enséñame el, el Instagram, y veo que tiene todas las fotos... Trepadas el mismo día, con un seg 20 segundos de diferencia. Y le digo, no es él, ¿eh? No es él. Claro. Le digo, pídele la videollamada, ¿lo has visto? No, porque está trabajando, no es él, güey. Bueno, me odió. Y era real, no era él. Claro, y así existen Le dolió. Muchos. Sí. ¿Qué sí. te pasó a ti? ¿Le soltaste el billete? No, no, no, ah, jamás. Bueno, ella ya iba a abrir. ¿Por <risa> Oye, ella ya iba al banco Ya iba al banco a abrir la cuenta no, a mandarle pendeja. al pelado Para que se viniera el pelado este, En el avión Porque pues lo habían, el hombre lo habían robado que en, el, en el grinder una vez Vi un pelado así y dije, ay, me, olis Oli bebé <risa> Y pues ya, ¡Oli! y empezamos a platicar Íbamos al WhatsApp, ahora, sin foto Tenía un icono de un león Porque se llamaba Leo, Leo. Leonardo, según él Y así... Y que esto y que lo Sin otro foto, bla, Y luego me dejaba. Me acabamos de cenar y yo, arbolito estás de pie, plantado. Pero nunca le Choqué. diste la foto, güey. Y la llanta ponchada y todo. Sí, mandaba fotos y sí, mandaba fotos de y él. fotos. hermosamente sí, Muchas. Y aquí estoy con papás Y aquí con compañeros. De... Estoy en una posada y todo. yo. Le creo, le creo, creo le, le creo. creo. <risa> 11 meses, hasta que Gary Garibaldi, un amigo mío Sí, me, saludos, me dice, buen amigo ¿ya lo rastreaste? ¿Cómo? Porque si, nunca lo vi en video, nunca quería y, Cybersex, pero sí. Hotline más bien Hotline Y ya, pero dice en, en Google, pones Google Images Le pones la foto y te despliega esa foto si sí, tienes redes y todo eso. Oh, y, salió, ¿apuntaron? y salió que la persona que me estaba mandando, la foto que estaba mm -hmm. mandando era un, un personal trainer de Atlanta, Georgia, modelo. Sí, o sea, se le robaba todas sus fotos a sí. él y te las compartí a ti, güey. Entonces yo feliz, dije, no, pues, claro. o sea, yo tenía la ilusión no, de que ¿verdad? Y eso pasó, entonces, y luego, ¿ya rastreaste el teléfono? Pues, órale, y salió que era un lugar que vendían equipo electrónico acá en Guadalupe, mm. y rastreamos y rastreamos hasta que dimos con el número, y resulta que era una lesbiana. ¡Ah, la fregada. Y, y tú, yo ni en licuado. Papaya, <risa> ni en el desayuno, <risa> ni en champú <risa> Y Bien menos, el <risa> y, me, y menos. <risa> y luego y menos Manito, ¿no se pillan estropajo? <risa> Ay, no, Manito. ¿Y luego? Pues ya cancelé todo, dije me dio miedo, dije ¿qué? On, que 11 meses. 11 meses de hablar. Mañana, tarde y noche. Oye, y sabes qué, que por ejemplo cuando para algún secuestro o algo, saben exactamente dónde estás, en qué momento. Por ejemplo, mi amiga fue al aeropuerto por él, supuestamente, Ay. y lo esperó, y luego que el vuelo se había retrasado. Mm. Entonces ella, ella esperando ahí, le digo, sí sabes que o sea, te pudieron haber secuestrado. Yo fui al muguerza de, de carretera, mm. porque supuestamente se había accidentado y que lo fuera a ver. Y okay. luego Ay, me... no bueno pero es que pero eso es cruel pendejo. pero es cruel de la parte de ellos estás claro. de acuerdo está mal porque uno, uno de ella porque exacto, era la, la, la, la vieja la pichel lesbiana pinche <risas> lesbiana o sea que que retorcidamente también para sí. para embaucar a como alguien. verán somos humanos Som nos pasa lo mismo que ustedes exactamente o sea, y se siente peor, porque dices, güey, o sea, la gente a veces dice, pero si esa gente siempre está con gente bonita, ¿cómo me va a apelar a mí? Y no, la basura está en todos lados. Fíjate, yo muchas veces me pregunto así como que, Madonna tiene un nuevo novio, ¿dónde chingados lo conoce ¿Dónde? Sí. Oye, que Alejandra Guzmán de saliendo, ¿dónde los ¿Dónde? conocen? Sí. O sea, esos niveles, si nosotros que estamos en nivel... Yo pienso lo mismo en región 4 sí. menos 2 sí. batallamos y luego ves a mucha gente que a lo mejor no es del medio y felizmente casados y todo y bien a gusto, pero sí. por eso dices es que no está ahí, es que a veces entre más la gente te etiqueta, piensan que ay no, le sobran ay cómo va a estar aquí, es ser mamona ay, a a ser bien mamón. Puta. sí, ay no va a querer que lo invite a un restaurante Bien caro. Y no. a mí me duele. las enchiladas Juárez tenemos. Claro, a mí me tráeme a la casa, hombre. Aquí tráeme los tacos. <risa> la enchilada Juárez que huele a sobaquito. <risa> con esa tengo, hombre. Es que uno a lo mejor es más alivianado sí. que muchísima gente que, que, que puede tener. Hay gente mamona. Ay, obviamente, sí. pero pues conoce. Así es. Obviamente. Oye, y ahorita que estás en tu momento, ¿qué es lo que viene para ti? O sea, que ahorita quieres hacer más cosas o ya ahorita un relax, unas vacacioncitas? Fíjate que nunca he tenido, no tengo chance de vacaciones porque como doy clases, ah, también estoy en el Club del Agua, en agua dando clases de pintura y clases de teatro, Y luego, en la Facultad de Psicología, uh -huh. y luego estoy con Mamá Lo Sabe Todo, estoy en el cuarto, estoy en Cinderella, Puedo tener vacaciones de una, pero de las otras no, no. entonces o sea, ¿cómo, ¿cómo me exacto, permito? Exacto, porque son diferentes empresas. Son diferentes empresas, entonces ¿cómo logro tener vacaciones en todas para poder salir sí. a Nueva York? Que me encanta. Eso es, quisieras ir. No he ido ni a Saltillo. No, sí te creo, entonces, te creo. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué sigue de acá? Pues seguir produciendo, uh -huh. bueno, ya no quiero producir, aunque… Hay una persona que me lee las cartas maravillosamente. ¿A poco sí? No, hombre. Mándame. El duende, el duende. Híjole, es maravilloso. Te dice to todo como si te conociera. Y todo sucede. Con fechas, nombres y todo. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que que mis papás me dicen que vuelva a producir, ya no quiero porque es pues invertir, sí. arriesgarte, pero pues algún día lo retomaré. ¿Qué sigue? Seguir con estas temporadas, seguir buscando obras para mis alumnos. Están en la nueva eh, comedia con Elena Delgado. Qué y, padrísimo. Y... Sí, lo de la nueva no nos puedes decir nada, ¿verdad? Porque es spoiler. No, porque todavía no la leemos. Apenas se van a juntar. La leímos para ver si nos gustaba, pero mm. no la hemos leído en grupo. Ok, perfecto. Sí. Y, en, y ahorita estoy con la venta de la casa de mis papás que nos dejaron de herencia. Las, la vendimos, nos van a dar, vamos a comprar casa. Qué Me voy a mudar. Yo que en septiembre ya estoy viviendo en casa nueva. GPI al opening, ¿eh? Yo llevo planta sí. y todo. Yo digo, yo soy madrina de cojín. Yo <risa> llevo así el cojín. Hacemos un trío. Sí, ahí está, el cojincito. <risa> vamos. Only fun. Vamos. Bueno, vamos. Yo les llevo el cojincito de la suerte, para que haya vibra, y vibra ahí, vibra, vibra, cachonda. Ahí lo un amigo de plástico para que te... Con plástico, me lo no prestes. conmigo. <risa> sí, me lo presto, me lo llevo a mi casa. Oye, ¿cuándo te vas a estar cambiando entonces pronto? Pues en agosto septiembre. Ya, ya. ya estamos, en estamos en eso. Sí, ya hay muebles, ya hay todo, ya más o menos escogieron la onda. Estamos viendo Muy que, bien. que el tapiz y que la pintura. Y, Ay, qué padre tapa. Sí, es que siempre, te digo... siempre soñé vivir la etapa con alguien así de recién casados. Sí. Aún no estamos casados, pero es esto. Porque sí. casi todo era... Tu casa la mía, sí. vamos a chupar, no vamos a chupar, sí. vamos al antro, al antro, y esto, vivirlo así, muy humanamente. No, y ¿sabes qué? Que la gente piensa, que, y me da mucho coraje, que porque tenemos más edad o porque estás divorciada, ya el romanticismo no es para un. ¿sí no. me entiendes? Y entonces ya es como que lo, lo, lo burdo de sí o no. Sí, oye, vente para acá o vente para allá, como dices tú. Los pequeños pero, detalles. Exacto, pero todo eso es la que nosotros nos hace crear también y ser artistas. Nosotros somos también clásicos. O claro. sea, y, y la raza piensa como que, ay, ey, o sea, ¿qué onda? Y todo aparte, muy rápido, ¿sabes? Y, y el que estemos en los medios no quiere decir que seamos frívolos, exacto. que seamos superficiales y que este medio nos... Eh, mantenga uh -huh. eh, fuera en, de en la promiscuidad o sí. la prostitución sí. como se cree exactamente cuando Oye. conocí a este chico me dice nada más te va a pedir un favor la primer, en la primera cita dice quiero conocer a la persona no al actor uh -huh. al actor ya lo conozco en escena guau wow. wow. ah, guau <risa> no, a mí me encanta cuando me dicen este no no sabía que estabas en no sé en, en este programa, ¿no? No sabía que estabas haciendo esto. Bye. Bru no, para mí es ah. bruto que no, como dices, que, cosa, que me quieran... Que me quieras conocer a mí, y no que, ah, sí, la que, la... Ah, no, de seguro ha de ser bien acá. No, de seguro le encanta No, de seguro. porque Por, este, eh, personajes, ya lo, ya, por y la tele. Y aparte tele. Quieren, que somos, quieren que somos ricos. Ricos y ninfómanos. <risa> <risa> <risa> ¿Te quieren de Sugar Daddy o sí. te quieren de... Sí, de Mami Sugar o Sugar ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Pues que Milf. Sí, ándale. Ah. Ese término. Oye, y tú así más aburrida que nada, este, más aburrida que, que nunca, y dices, no, pues tienes más experiencia tú que yo. o sea, Y, ¿no me la y más lana tú que yo. Pasando, sí, claro. O sea, y más lana tú que yo, exacto. O sea, la raza realmente se hace puras etiquetas. Más el regio, como dices tú, pura etiqueta, güey. Esa etiqueta todo lo queda. Sí. sí Que o, ni existen. Oye, ¿y las redes sociales le mueves ahorita? ¿No le mueves? Este, Fíjate que ¿qué onda? uso más el Facebook y uh -huh. algo el Instagram, el Twitter no. Uh -huh. Este TikTok. Twitter y ahorita es puro porno, ¿eh? Sí. Sí, ya dicen que es puro, puro. Hay que meternos. <risa> Qué creas? bueno que me dices. <risa> Gracias sí, pero por ahorita la ya info. como que se. <risa> ¡Ah, <risa> ok! Ahorita ya como que TikTok, se desvió mucho la onda. Empecé a, TikTok, a ah, hacer sí, TikToks, pero no me gustó, me sentía tan pendejo. Sí. Respeto a la gente que lo hace, pero no creo que vaya ni con mi imagen ni con lo que yo quisiera proyectar. A lo mejor consigues seguidores, pero nos hemos dado cuenta que los seguidores no te van a ver al teatro. No, mi amor, no son consumidores. Así es. Sí, a veces son gamers, están jugando... Y, ¿Y haters? Y haters, sí. Entonces, sí, razón. ¿Qué, ¿de qué sirve? Fíjate que eso le explico a los clientes, porque le digo, mi amor, es que una cosa es que tengas conmigo ojos que sí van y te compran la pizza, o que sí van, ¡ay, sí quiero ese carro! O que sí tienen a lo mejor algún poder adquisitivo, a lo mejor no súper alto, pero sí, de todo, este a, a lo mejor diferente que ven a la meserita de alguien, una huerca muy sexy, pues sí, pero a lo mejor nada más son jovencitos que te están viendo pero y no están consumen lo que anuncias. Okay. No están consumiendo. O sea, yo quisiera tener seguidores para que me vayan, vayan a ver al teatro Así es. o si tengo show o mm. si vendo algo. Mhm. Uh -huh. Pero, pero nada más está ahí generando números y números y no en el billete. Así es. <risa> Oye, pues te agradezco esta plática maravillosa, llena ¿Te gustó? de risas. <risa> ya se me antojó volverme a cantar. Oye, se esto, vale soñar, mi amor, sí, y en grande. Y te veo más guapo que nunca. Güey? Ay, o sea, delgado, guapo, papacito. Viva la manga gástrica. Sí, oye, y sí la recomiendas. Te fue claro, bien, verdad? Claro. Te fue bien. Esto que ayuda yo, mucho que lo digas. Yo tenía mucho tiempo de hacer dietas y dietas y dietas y dietas. Bajaba, subía, bajaba, subía. Ya estaba bien harto. Yo. Entonces Así dije, ¿por yo? qué? Existe algo tan maravilloso como las cirugías bariátricas que ahorita, solo si les digo, no se vayan con cualquier médico, tiene que ser médico certificado. ¿Y nos puedes por... decir el tuyo? Sí, claro, ah, Manuel a... Manuel García Garza de eh, Tu Opción Bariátrica, no vayan con otro. Oye, es que tu cara, o sea, yo la verdad con mucho respeto los amo. Es... Siempre les digo la neta, hay gente que al hacérsela envejece 20 años, güey. Charpey. Charpey y envejece en 20 años. Te veo y te veo espectacular. O sea, como quiera, te, ¿siempre te, te vitaminas o alimentación siempre. o qué? Bueno, la alimentación la cambias de por vida. Ajá. Ahorita me caben dos taquitos. Bien. Una rebanada de pizza. Bruto. Pero pues eso es ya. lo que deberíamos de y comer. Y consejo de mamá, crema de día y crema de noche siempre. siempre. Tengo crema. 61 años. ¿Crema de qué? No, de semen. No seas cochino. <risa> no, no la pongas tan difícil, presumido. Crema, crema. Normal, normal crema. Yo compro, un ¿puedo decir la marca? Claro. Mi hermana vende unas cremas que yo les ah. compro a ellas. Yo le compro a ella, se llaman Blend. Ah, pero ella las vende. Ella las vende, ah, de vos, día y de noche. No, pero qué cara, güey. Estás de acuerdo. Y no llevo ninguna cirugía en la cara. ¿Qué te ha cirugiado? Eh, me hice lipoestructura. Uh -huh. Lipectomía. Uh -huh. Pero ya la lipectomía ya después... Ni de siquiera va... circuncisión. <risa> <risa> Al naturalito, chiquito. La muela del juicio. <risa> y, y la bariátrica. Ah, bien. Pero de acá no me da mucho miedo. No, tocar ni te hagas, por favor. Te ves genial. Me dicen Oye, que el Botox me da miedo. No te hagas, güey. Oh, oh, oh, oh. no. no te hagas. Y aparte el color de canas que tienes. O sea, le pones algo a ese ah, color. No, hombre, también estos es prótesis. Pero te ves tan <risa> genial. Soy, Ay, soy pero... un transformer. Oye, pero qué padre, porque te ves esto. Espe... Es mi cana y esto ese es prótesis. color, güey. O sea, ese look. Mucha gente. Llega Constantini y me dice: Tengo años de conocerte y estás en tu mejor sí, momento. Pero créenos, o sea, te conocemos de toda la vida y yo ahorita es cuando te veo más papacito. Ay, se claro. lo juro. No, o sea, yo, y no me van a dejar de sí, Se y nota. El, no, ¿A poco el, no se nota en las no, fotos del sí, amor? Tanto el mañanero que te da el <risa> <risa> Se aquella, le nota tanto. Ellos salpicados de proteína. <risa> De, no, de colágeno, como dice el colágeno. Oye, amor, pues te felicito, me da mucho gusto. La Qué rico vez, platicar contigo. La próxima vez que nos veamos vas en tu en nueva casa, house. si Dios quiere. Te invito al Open House. Sí, y eso yo lo valoro mucho. Y sí, yo también estoy agradecida de poder hacer el, eh, la segunda temporada con gente que, que admiro y amo. O sea, y lo disfruta uno tanto que la vida nos dejó este Quedarnos, obviamente sí. Y ahorita pues ya nada más al bodorrio ¡Papá! ¡Ay! Ya, sí, somos como los espermatozoides que llegamos Ya, sí es, mi amor Oye, y tus redes sociales como quiera para que la gente que se vaya conectando este Por favor te siga. Renan Moreno o Renan Moreno Oficial Ok, y los horarios de las obras eh, Mamá lo sabe todo Estamos viernes, sábados Y lunes a las ocho y media uh -huh. Los domingos a las ocho Uh -huh. eh, el cuarto está los miércoles a las ocho y media en Casa Musa, AC uh -huh. Y Cinderella, estamos los domingos a las cuatro en el Teatro Nena Delgado Oye, el elenco de Cinderella está Nena Delgado es la madrastra Sí, ella es la madrastra Yanni Constantini es el príncipe, ajá. la princesita nacelle es la Anaceria, cenicienta Yo hago el rey, ajá. Gilberto Trejo es el gran duque uh -huh. Está Luisa Rejón. Ajá. que es la hija de Nena Delgado, haciendo unas hermanastras Vicky Chong es la otra hermanastra. El Hada es Dulce María Arenzana. ¡Ay, Dulce! Te quiero, amiga. ¡Todos a bordo! ¡Vámonos de viaje! <ríe> Todos a bordo! ¡A bordo! Oye, ¿y, ¿y qué día está Cinderella? Los domingos a las 4. A las 4, para que, hay que vayan a una promoción los para los niños. Sí, bueno, yo los voy a Los niños pagan 100 pesos nada más, acompañados de adultos. ¡Bruto! ¡Bruto! Ahí lleven a sus niños... Lo disfrutan tanto y, y quitarles tantito Háganle, la tabla. Háganles manito. el favor sí. de llevarlos al teatro sí. a ver un cuento en vivo, Ajá. sano, y porque los niños no conocen esa magia. No, no, y, y más cuando han estado... Es, es, están todo el tiempo y conectados. A la a niñas, les prueban la zapatilla a ver si les Ay, queda. Ay, sí. <risa> ya, <Bueno>. estás llorando. <risa> ya estoy, soy tan ridícula. <risa> pero tan ridícula, ¿Tan Manito. Tan ñoña, Manito. <risa> este Bueno, mi amor, muchas gracias. Gracias. Te amo. Felicidades por tu nueva temporada. Gracias y a este, ti. Tu programa está como el nombre. Wow. Wow, bebé. Te amo. <risa> nos vemos en la que sigue. Ya Con nos vamos. Dos, Bye. Tres, dos, uno,